Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenido a este evento. Todos estamos entrando ahora. Ya empezamos. Entonces, buenos días uh, y bienvenido a nuestro evento hacia el marco de transparencia mejorado para el Red Plus MRV en Perú. Este evento es parte del proyecto de IKI, uh, Monitoreo Transparente en la Práctica, apoyo de la mitigación del sector del uso de la tierra después de Peris. Es un gusto tener la oportunidad de comunicar con ustedes. <coughs> y en un momento voy a pasar uh, a mi colega, pero mi nombre es Lauren Cooper. Soy la directora del Programa de Cambio Climático y Carbono en Bosques de la Universidad del Estado de Michigan. Y uh, los socios de este proyecto hemos organizado dos eventos para discutir cómo mejorar la transparencia y la integridad de la información necesaria para monitorear y evaluar los, las acciones de Red Plus. El primero hoy día es una presentación abierta al público y el segundo será un taller más enfocado discutir en detalle las, las actividades del proyecto con los principales contrapartes nacionales. Entonces, para hacer una introducción, es un gusto introducir a mi colega Ann Larson de C4, una investigadora principal uh, y ella es el líder del equipo sobre equidad, género, justicia y tenencia. Ann, por favor, uh, empezar con sus comentarios. Bueno, uh, saludos a todos. Quiero agradecerles a todos y todas por estar aquí presente hoy. En particular, quiero agradecer a los socios de este proyecto, el Centro Internacional para la Investigación Forestal, CIFOR, uh, Instituto OICO, la Universidad de Wageningen, la Universidad Estatal de Michigan, y e, por supuesto, MINAM, uh, y también el donante que es el Ministerio Federal del Medio Ambiente y Conservación de Alemania. Um, y la Iniciativa Climática Internacional del Gobierno de Alemania, ICI. Bueno, voy a ofrecer una pequeña introducción al evento y sus propósitos, después presentar la agenda para hoy e introducir los primeros ponentes. Entonces, el evento de hoy marca el inicio de las actividades del proyecto que nosotros llamamos TransMoney en el Perú. A nivel global, TransMoney tiene como objetivo desarrollar una guía para un enfoque de monitoreo transparente. A nivel de Perú, se busca mejorar las prácticas de monitoreo, reporte y verificación, MRV, para forestación, reforestación y los datos nacionales sobre cambio de uso de suelo. El proyecto busca apoyar a Perú en el logro de sus objetivos establecidos en los NDC, las contribuciones nacionales determinadas respecto a las metas para mitigar el cambio climático, y esto incluye las actividades red. Además, como parte de los compromisos del Acuerdo de París y su marco de transparencia mejorado, cada dos años, todos los países deberían presentar sus inventarios de gases de efecto invernadero y reportar sobre el progreso de la implementación y los logros de sus NDC. Entonces, Transmoney tiene el propósito de apoyar a estos procesos. Ahora, los objetivos para hoy están ahí en la pantalla. Queremos compartir información sobre el marco de transparencia mejorado y los elementos de monitoreo transparente, transparente perdón, con expertos nacionales. Queremos presentar el proyecto Transmoney y sus actividades en el Perú, introducir los investigadores, las actividades y expectativas y pedir comentarios y sugerencias de la comunidad profesional y responder a sus preguntas. Entonces, la agenda de hoy empezamos ya con la bienvenida. En la primera parte vamos a ver uh, tres presentaciones hacia el marco de transparencia mejorado. ¿Qué quiere decir esto? Uh, ¿Cómo lo interpretamos? Y la segunda parte uh, es una introducción más específica al proyecto Transmoney. Uh, al final tenemos tiempo para preguntas y discusión y um, cerramos con unos comentarios finales. Uh, para el, el cierre del evento. Para que sepan algunos puntos de logística, por favor pueden enviar preguntas en cualquier momento en el chat o en el cuadro de Zoom para preguntas. Y uh, para que sepan, la sesión se grabará y estará disponible en una fecha posterior uh, para todos uh, que, lo, que lo quieren uh, ver. Um, siguiente, por favor. entonces Vamos a empezar con la primera parte hacia el marco de transparencia mejorado. Tenemos tres presentadores para hoy. Um, Cristina Urrutia es investigadora del proyecto TransMoney y va a hablar sobre una mirada al marco de transparencia mejorado. Esto sigue. Um, bueno, Christopher Marshes sigue uh, esa presentación, es el director gerente de CIFOR en Alemania y investigador principal de c 4 ecraft Va a presentar los elementos del monitoreo transparente y esta parte termina con Perioska Quispe, especialista para fortalecimiento institucional para red del MINAM y ella va a hablar sobre los, el monitoreo de, emis, monitoreo de emisiones y remociones de los gases de efecto invernadero en el contexto peruano, una aproximación al sector uso de la tierra. Entonces, paso la, uh, la pantalla a Cristina. Gracias. Muchas gracias, Anne. Saludos a todos presentes en, en este evento. Eh, voy a compartir mi pantalla. Eh, Anne, pues, o la persona que está compartiendo, puede por favor terminar la... Eso, genial, gracias. Ahora me toca a mí. Listo. No. Okay. Ahora, por favor, confirmen que están viendo eh, la pantalla de, de la presentación completa, no el modo presentador. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Ok, entonces voy a empezar con mi introducción al marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París. Eh, los puntos que quiero tocar hoy son los siguientes. Una pequeña mirada a la evolución del tema de reporte y monitoreo bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. De ahí entrar con más detalle a, los, eh, a, los, a lo que implica el marco de transparencia reforzado bajo el Acuerdo de París. Eh, y enseguida dar una mirada al ciclo de ambición del Acuerdo de París y cuál es el rol de la transparencia dentro de este ciclo de, de ambición. Y finalmente una breve, breve mirada hacia el futuro eh, que, que implica en los próximos pasos en, en, en el régimen de la Convención Marco. El pequeño recordatorio, muchos de ustedes eh, ya lo sabrán, pero nosotros estamos eh, eh, actuando bajo el marco de la Convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se adoptó en 1992, entró en vigor en 94 y ahora cuenta con 197 partes. Y bajo esa convención se desarrollaron eh, instrumentos legales adicionales. El primero, el Protocolo de Kioto, que finalizó eh, en el 2020, el segundo de periodo de compromiso bajo el protocolo de Kioto finalizó y el instrumento más nuevo, el Acuerdo de París, que se adoptó en el 2015, entró en vigor el siguiente año y hoy por hoy cuenta con 193 partes. O sea, es casi todas las partes que son partes a la Convención también son partes del Acuerdo de París. ¿Y por qué resalto esto? Porque eh, demuestra que ha habido una evolución en la gestión internacional de cambio climático y una pequeña razón institucional que vale la pena tener en mente es que son distintos órganos eh, de toma de decisiones las decisiones relacionadas a la convención las toma la COP y las decisiones relacionadas al Acuerdo de París las toma un órgano de, que se abrevia eh, con la abreviación CMA bajo la convención existe eh, existen obligaciones de monitoreo, reporte y verificación. Acá en esta tabla muestro los más importantes. Eh, la primera es la obligación de presentar una comunicación nacional. Esa obligación aplica a todos los países, pero los países del anexo 1 de la Convención, que el anexo 1 en términos generales incluye a los países desarrollados, eh, ellos tienen una obligación fuerte de presenta presentar esta comunicación nacional. Los países no anexo 1 eh, deberían presentar esa comunicación nacional regularmente cada cuatro años. ¡Ja! Una N de más. Eh, entonces, hoy por hoy, como en la convención ya se adoptó eh, hace tanto tiempo, eh, los países desarrollados ya han entregado eh, eh, ocho comunicaciones nacionales. Y en el caso de los países en desarrollo, el número de comunicaciones nacionales eh, varía. Algunos ya van tres, a otros recién han entregado una. Eh, y los países anexo 1 además tienen la, la obligación de presentar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y eso lo tienen que hacer todos los años eh, eh, a más tardar eh, en abril. Luego, eh, un siguiente paso en la evolución de MRB bajo la convención se dio en el 2011, eh, cuando se introdujeron nuevos informes, los informes bienales para los países anexo 1 o los países desarrollados y los informes bienales de actualización para los países en desarrollo. La idea era contar con un eh, instrumento de reporte que ayude a actualizar la información eh, con mayor frecuencia que las comunicaciones nacionales. Eh, y la regla ahí era que se entregan cada dos años y los, el primero de estos reportes debía entregarse en el 2014. Lo importante en, en, para, para los países en desarrollo fue que con este eh, BUR que se empezó a entregar, también eh, se reforzó la obligación de presentar inventarios de gases de efecto invernadero a, en, la mayor, en la manera de, de lo posible actuales, o sea no mayores de cuatro años. Y eh, para los países que implementan RED, se estableció que el anexo técnico que contiene toda la información para acceder a los pagos eh, por resultados, se entregaría como anexo al eh, BUR. Acá resalto tres las decisiones donde, donde se, se pueden encontrar los textos. Ahora, el Acuerdo de París eh, representa un siguiente paso en la evolución de la transparencia porque se supera la división entre reglas para países en desarrollo y reglas específicas para los países desarrollados. ¿no? En la tabla anterior se ve, acá tenemos los verbos son distintos, los reportes son distintos. Bajo París tenemos un sistema de reporte que aplica a todos los países y el, eh, o sea que se va a reemplazar lo que se decidió anteriormente. El reporte que se entregará ahora cada dos años se llama el Informe Bienal de Transparencia, en sus siglas en inglés el BTR. Eh, y acá en esta tabla resalto dos, eh, dos elementos, pero más tarde van a venir más detalles. Eh, ese BTR contiene el Informe del Inventario Nacional y la Información para el Seguimiento del Progreso en la Implementación de la NDC. Eh, una cosa que no cambia o, o una transferencia que se generó es que el anexo técnico de red ahora es parte de este BTR y la comunicación nacional no desaparece, pero en los años en los que tocaría una comunicación nacional y también se trae un, trae un BTR, la información que se reporta no se tiene que, que repetir, como que los dos reportes se pueden integrar. Entonces, vamos a más detalle al marco de transparencia, porque lo que yo he mencionado ahorita ha sido la parte del reporte, ¿no? el, el, el documento que se entregará a la comunidad internacional, pero también se cuentan con dos pasos eh, adicionales. Se cuenta con un proceso de revisión que consiste en un examen técnico de expertos y un examen facilitador multilateral de los, pro, eh, de los progresos. La decisión relevante es, eh, está ahí abajo, por los que quieran revisar los detalles. Ahora, ¿cómo se relaciona el marco de transparencia mejorado con los temas bajo el Acuerdo de París? Ajá, ya. Yeah. Los temas importantes bajo el Acuerdo de París son mitigación, adaptación y apoyo. Y el marco de transparencia mejorado eh, abarca todos estos temas, pero los trata de manera distinta y eh, específica porque las obligaciones relacionadas a cada tema son distintas. Entonces, eh, como eh, pa parte de, de, de los reportes, el, el reporte cubre eh, en temas de, de mitigación, el seguimiento del progreso, el inventario nacional eh, el apoyo provisto y movilizado por los países desarrollados, las necesidades de apoyo y la información sobre impactos y adaptación. Resalto que Inventario Nacional también debería estar acá en el, en el segundo nivel, pero se saltó. El siguiente paso, luego el reporte, o sea, el primer paso de, de la revisión, solo considera los temas de mitigación y el apoyo provisto y movilizado. Y el último paso, el examen facilitador y multilateral del eh, progreso, que uno tiene que imaginárselo como un, un foro de presentación de lo, donde los países van, eh, presentan lo que dice su, su informe, ¿no? su seguimiento del progreso, y de ahí eh, pueden recibir preguntas de los demás países. Este último examen solo abarca estos dos temas de arriba. Eh, Tal vez eh, el, el mayor desarrollo del, del marco de transparencia viene relacionado a la parte de mitigación de las NDC, ¿no? Y si uno, ya, informe para seguimiento del progreso, ok, pero ¿qué, qué realmente significa esto? Porque inventario de gases de efecto invernadero, los países saben lo que significa, se cuenta con mucha experiencia en prepararlos, muchos países ya, ya han estado preparando inventarios y y van a seguir mejorando y las reglas se conocen. ya Pero la información para el seguimiento del progreso, eh, acá la muestro, que abarca eh, abarca una descripción de las circunstancias nacionales y los arreglos institucionales relacionados a la NDC, una descripción específica de la NDC, o sea si esto pueda abarcar cuál es, cuál es la meta específica, pero también cuál es el punto de referencia con la cual se va a eh, comparar eh, o los métodos de contabilidad. De ahí, dentro de la información necesaria para dar, para dar seguimiento, eh, contamos con, con información relacionada a los indicadores que se necesitan para entender la NDC y cómo han eh, cambiado a través del tiempo. Y esto se presentará eh, de forma tabular: se llama el, el Structured Summary o el, el Resumen Estructurado. Eh, y. En los años en los que se entregue un informe de transparencia, un BTR, que coincida con eh, el final de un periodo de implementación de una NDC, en esa sección también un país explicará cómo ha alcanzado su NDC. Luego eh, se describirán las políticas y medidas y acciones y planes de mitigación, un resumen de las emisiones de gases de efecto invernadero, esta parte eh, es específica para los países que entregan eh, sus inventarios de manera separada al informe, entonces para que toda la información esté en un lugar se les pide que eh, reporten un pequeño resumen sobre su inventario en este, en, en este BTR, BTR, lo voy a decir en inglés. <ríe> eh, luego también se requieren unas proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero y las absorciones, y finalmente otra información pertinente que ahí los países pueden reportar lo que consideren importante. Eh, una breve mirada a la COP26. Eh, quedaba abierto cierto detalle técnico relacionado al marco de transparencia, sobre todo las tablas para reportar. Pero esto eh, se logró adoptar. Acá hay una, sí, una lista de las tablas que se han adoptado oh, y el índice del PTR también. Entonces los países ahora ya pueden, tienen todas las guías necesarias para poder empezar a implementar este marco de transparencia. Ya. Ahora, mi, la última parte de mi, eh, de mi ponencia... Eh, el ciclo de ambición del Acuerdo de París y la relación con la transparencia. Un pequeño recuerdo, las metas eh, colectivas del Acuerdo de París. El Acuerdo de París cuenta con eh, tres metas globales, la meta de temperatura, una meta de adaptación y una meta relacionada a los flujos financieros. Todos los países están haciendo esfuerzos para alcanzar esas metas globales, pero ¿cómo vamos a saber que las estamos alcanzando? Eh, para ello el acuerdo cuenta con distintos elementos que en su conjunto resultan en un ciclo de ambición. Tenemos la contribución nacionalmente determinada. Cada país define cómo va a contribuir a alcanzar estas metas globales. Tenemos el reporte, ¿no? porque no, no es simplemente, eh, no, no basta que un país diga lo que quiere alcanzar, también necesitamos saber si lo están alcanzando, sobre todo queremos saber lo que los demás países están haciendo y poder comparar cómo estamos avanzando todos. Y finalmente, eh, tenemos un, un proceso de balance global, en inglés el Global Stock Take, por eso GST que va a colectar información y darnos un, una noción de cómo está más avanzando como, como colectivo internacional. Viéndolo como un ciclo, empezamos ya, la NDC, los países ya hemos hecho esto, se prepararon las NDCs, se comunicaron a la comunidad internacional y empezó la implementación. Progresa la implementación, los países van a estar dando seguimiento de su proceso y van a estar rendiendo cuentas y toda esa información, la ponen en sus BTRs, en sus reportes, y esos reportes pasan en una revisión técnica, lo que expliqué anteriormente, ¿no? Esa es la parte del, del marco de transparencia y, mejorado. y final Y finalmente, la información generada a nivel individual de cada, los, de cada país se colecta, se junta, se hacen resúmenes eh, y se hace un balance global cómo estamos. Y esa información que genera el balance global los países la pueden usar para preparar nuevamente NDCs, porque cada cinco años se tienen que entregar nuevas NDCs. Y simplemente como recordatorio, este ciclo de ambición aplica a los tres grandes temas del Acuerdo de París, mitigación, adaptación y apoyo. Finalmente, convirtiendo este ciclo en una línea temporal, ¿qué va a pasar? Voy a empezar por, el, por la transparencia. Empezamos con BTRs, o sea, informes bienales de transparencia, en el 2022. Los países desarrollados tienen que hacerlo en el 2022. Los países en desarrollo ya pueden entregar un BTR en el 2022. A más tardar tienen que entregar un BTR en el 24, Y seguidamente cada dos años. El primer balance global, el primer Global Stock take, va a ser en el 2023. Y seguidamente se llevará a cabo cada cinco años. Y las nuevas NDCs también se entregarán cada cinco años. Eh, la COP26 hizo un llamado a que haya nuevas NDCs en el 22, pero la mayoría de países ya entregaron NDCs nuevas este año o el año pasado. Entonces, formalmente tocará entregar nuevas NDCs en el 25 y en el año eh, 2030. Y se ve, ¿no? El, el primer balance global informará a las NDCs del 25, el segundo, oh, miren, me equivoqué, tiene que ser segundo Global Stop Take, eh, informará las del 2030. Y la COP26 además decidió que habrá eh, reuniones ministerial, ministeriales cada año a partir de ahora para discutir sobre la ambición, porque eso queda claro colectivamente no estamos haciendo suficiente para alcanzar las metas del Acuerdo de París. Muchas gracias. Ah, gracias. Sí. Cristina, muchas gracias. Uh, muy interesante y muy importante información para avanzar hoy día. Uh, muchas gracias para, para su tiempo. Uh, entonces, uh, voy a compartir uh, la presentación para la, el siguiente. Y en esta parte vamos a tener una presentación. Ay, perdón. Está? Ay, ay, aquí. Hay una presentación aquí de, uh, de Christopher Marshes sobre los elementos de monitoreo transparente. Gracias, Lauren. Hola a todos, buenos días. Soy Christopher, o Chris, trabajando con CIFOR y me gustaría ahora de introducir los elementos del de monitoreo transparente. La próxima, por favor. Aquí hemos juntado unos nueve pares de... de conceptos o de elementos eh, que todos están ligados a transparencia o, o mejor dicho a, a, a, a, a, lo que, a, lo, a lo que llamamos en la época cuando hicimos esta, esta investigación eh, de monitor, monitoreo independiente. Pero en ese trabajo salió que prácticamente la, la cuestión de transparencia y claridad está en el centro, como pueden ver en la, en la paya, pantalla en la, en la izquierda de, de este gráfico. Um, y uh, esa uh, transparencia y claridad están, está ligado a preferencialmente a dos otros elementos, que son uh, responsabilidad y, uh, y um, um, rendición de cuentas y la participación y equidad. Y, pero hay también unos elementos de reciprocidad entre, por ejemplo, responsabilidad y rendición de cuentas de un lado y transparencia y claridad del otro lado. Um, y pero ese ese ese gráfico se está basado en un trabajo que hicimos eh, eh, con eh, con stakeholders eh, trabajando en las en las conexiones entre estos elementos. Entonces, así llegamos a esa conclusión que algunos elementos son más importantes que los, que los otros, pero hay una ligación entre todos ellos. Entonces, son transparencia y claridad, son la precisión y comunicación de incertidumbre, son la coherencia y exhaustividad de los datos, comparabilidad e interoperabilidad también de los datos y complementariedad y escala también de los datos, y reproduci reproducibilidad y adaptabilidad también ligado a datos. Pero hay también las que que cuestiones de acceso y distribución, que son más relacionadas a, a la parte social, participación y equidad también, y responsabilidad y rendición de cuentas también. Entonces tenemos varios elementos eh, eh, de... de, um, de o varios grupos en ese, esos elementos, como vamos a ver en, en, en las próximas pantallas. Uh, la próxima, por favor. Aquí uh, hemos listado los elementos, aquí en, en, en las uh, próximas dos uh, láminas, y sus limitaciones y desafíos en el momento y también mejores prácticas. Por ejemplo, la transparencia y claridad. Eh, eh, las limitaciones son, son eh, eh, caracterizadas por documentación incompleta, por ejemplo, eh, o ausente eh, sobre los métodos, sobre las, las series de datos y suposiciones usadas. También las definiciones pueden variar, eh, en, eh, pero las mejores práctica, en las mejores prácticas las fuentes de datos, las definiciones, las metodologías y los supuestos están muy bien y claramente descritos y um, eso serviría para facilitar la replicación y la evaluación eh, y, y, y identificar los límites de, de la aplicabilidad ¿no? um, en, el, en, en, en relación a los elementos de precisión y comunicación de certidumbre. Eh, lo, el problema es lo siguiente. Um, las estimaciones a nivel nacional eh, pueden no, a las veces no se comparar porque se usaban diferentes métodos y definiciones o la documentación es, es deficiente. O los métodos y las series eh, de datos cambian con el tiempo. Eh, y en relación a datos de incertidumbre, eh, muchas veces no se comunica la, la incertidumbre, entonces eh, no queda claro. Uh, y, y es, eso es una falta. Al contrario, la información en las mejores prácticas es precisa, confiable y adaptable uh, y las estimaciones de, de, de incertidumbre son muy claras. Uh, en relación a coherencia y exhaustividad, uh, tenemos, uh, tenemos falta de coherencia, uh, categorías de uso de tierra y de los bosques definidas de manera diferente, incoherencia temporal debido a cambios en las fuentes de datos. Uh, por ejemplo, datos de satélite pueden en un caso estar de, de enero a diciembre, en otro caso de marzo a, a febrero. Y eso ya crea diferencias en, en, en, las, en, la, en el resumen anual que se hace basado en eso. Entonces, la coherencia también puede influenciar la, la comparabilidad de los datos. Um, entonces, por favor, el próximo. En relación a comparabilidad, existen muchas series de datos independientes, pero no se cuenta con análisis comparativo o no, con, no, se, no, no, no hay indicaciones de buenas prácticas. Um, también las diferentes partes interesadas producen sus propios datos y, y, y esas es claro, claramente son eh, adaptadas a, a sus fines. Entonces, um, las consider estas consideraciones y necesidades de múltiples partes interesadas y usuarios tienen que se, se refletir desde el principio. Eso es, sería la mejor práctica. Y la en, en relación a complementariedad y escala, Muchas veces no hay suficiente comprensión, comprensión eh, en, entre los usuarios sobre cómo utilizar, integrar y comparar los datos y los métodos. Eh, o los enfoques de múltiples escalas eh, se dificultan debido a inconsistencias en, en la metodología. Entonces, todo eso tiene que eh, ser documentado bien. Eh, eh, los, los, los sistemas de monitoreo tienen, tienen que ser expandidos, complementares, integrados, mejorados. Um, en, en, en relación a reproducibilidad y adaptabilidad hay brechas en datos y capacidades. entonces eso también tiene que ser remediado. La próxima por favor. Aquí eh, llegamos a, a, las, a, los, eh, a, la, a los elementos más sociales. Acceso y distribución, por ejemplo, es muy importante. La facilidad de acceso a los datos depende de la escala, pero también depende de, de, del grado de ent entendimiento de, de, de, para este tipo de datos. Eh, nuevas metodologías introducidas pueden generar confusión. O tales de acceso pueden ser, ser poco intuitivos o que limita, eh, lo que limita el acceso eh, para, para actores que no tienen la, la capacidad técnica para eso. Uh, y um, también eh, se cuestiona muchas, la, muchas veces la legitimidad de la información. Um, todo eso puede ser mejorado eh, de, de, de, de varias maneras. Uh, en, en, en cuestión de participación y e equidad, um, hay muchas veces un, una, una falta de, de comprensión para la importancia de este, de este elemento y um, sobre todo sobre la necesidad de integrar todas las partes interesadas, relevantes, uh, también en contribución a, al MRV. Y finalmente, la, la responsabilidad y rendición de cuentas um, um, es afectada por los datos de mala calidad, la baja capacidad y la confusión sobre los números. Y eso lleva a implicaciones sociales, pero, pero esas implicaciones no necesariamente, son, no, eh, no necesariamente son llevadas en cuenta. Um, entonces, eso siempre tiene, tiene que ser, llevar en cuenta, las diferentes partes interesadas en la mitigación eh, pueden ser responsables de sus actividades y acciones. La próxima, por favor. Ahora nos preguntamos, eso es un, un gran número de elementos y puede ser un poco difícil de comprender todo eso, entonces tentamos colocar eso en una estructura más jerárquica eh, y también Uh, relacionando eso a, a, a nuestro proyecto. Uh, la forma de hacer eso es ese gráfico que se llama um, en teoría de, de cambio, o teoría de, de influencia del, del proyecto. Y aquí ustedes ven en, en el lado izquierdo uh, los elementos que acabamos de pasar, agrupados en, en sus dimensiones técnicas, sociales y políticas y la dimensión del sector privado y así ustedes pueden ver eh, cómo eh, esos elementos se agrupan aquí pero hay también algunos elementos en la parte derecha por ejemplo por ejemplo la responsabilidad la rendición de cuentas la confianza legitimidad y escala son todos los elementos también y eh, nosotros las vemos como más como resultado de un proceso que, que, que mira mejorar la, la transparencia en el MRB uh, con el objetivo final de reducción de las emisiones del sector uh, y también um, apoyar la, la transparencia uh, en, en, en el Acuerdo de París. Y más un, un gráfico en, en frente, por favor. Um, aquí en el medio ahora vemos las actividades de proyecto que estamos eh, implementando aquí, que hay cuatro outputs o resultados inmediatos, que son orientación y recomendaciones para enfoques de, de monitoreo transparente en el sector de uso de, de la tierra, desarrolladas con, con los países, países participantes. Aquí, hoy en día, estamos hablando con ustedes del Perú, pero también trabajamos con tres otros países, Papua, Nueva Guinea, Etiopía y d'Ivoire. Um, y también el, en el futuro prevemos un intercambio entre ustedes y los colegas de los otros países. Um, el output 2 uh, sería una revisión de las series de datos, de las metodologías y de las herramientas disponibles para los enfoques de monitoreo transparente. Las brechas serían identificadas. El Output 3, eh, se, se completará la prueba piloto de enfoques de monitoreo transparente para la mitigación y en, en, en particularmente en estudios de, estudios de caso um, con sectores interesados. Um, y el Output 4 sería oportunidades identificadas para el monitoreo transparente en los, países, en los cuatro países participantes. Y a partir de eso, desarrollo de estrategias para la implementación de monitoreo transparente, transparente para informes nacionales. Y así ustedes pueden ver que eso lleva en, a un segundo eh, nivel de resultados. Uh, que uh, la orientación está siendo pro desarrollada, probada y aprobada. Uh, las capacidades son aumentadas y la orientación um, um, de monitoreo transparente a los que se a, a los que se hace referencia en los procesos internacionales, inclusive uh, de la, la, la COP. Um, Esperamos con este proyecto tener eh, dos grupos de impactos, mayor conciencia y utilidad de la información eh, disponible y también estudio de casos que nos eh, lleva a entender mejor dónde hay problemas y dónde hay oportunidades. Y así... El proyecto está entre una parte de los elementos, las dimensiones técnicas, sociales y del sector privado y de los resultados que también mejoran la, la transparencia del monitoreo en, en relación a responsabilidad, rendición de cuentas y todo eso, los, los resultados indirectos. Claro, el proyecto te, tenta trabajar en la dirección de mejoría, pero también hay factores que pueden dificultar la transparencia Uh, como identificamos falta de información y datos, falta de acceso a de acceso y falta de confianza y eso también son elementos que queremos um, uh, mejorar en el curso de este proyecto dependiendo de cómo esos esos factores se muestran en su país. Um, la próxima, por favor. Entonces, para resumen, nos Identificamos esos nueve elementos o pares de elementos eh, de monitoreo transparente y los agrupamos en, eh, en tres dimensiones. La, la dimensión técnica, que es el verde oscuro la dimensión eh, comunitaria, que es el verde, verde claro y la, la responsabilidad y rendición, que es el, eh, el, la dimensión del sector privado y de cadenas de valor. Y la próxima, por favor. Todo eso necesita la dimensión formal política para ser eh, diseñado de la mejor manera y eh, uno de los objetivos de este, de este workshop y tal vez el próximo sería explorar con, con ustedes cómo esos nueve elementos más o menos abstractos pueden ser um, realizados en el caso del Perú y también cuáles serían los más importantes y tal vez hay algunos que no son tan importantes en la, en, en la circunstancia del Perú o, tam, o eh, tal vez hay eh, elementos que faltan y podemos eh, aprender con ustedes aquí. Muchas gracias. Um, de vuelta para Lauren. Oh, gracias. Muchas gracias. Um, sí, muchas gracias, uh, Christopher, para esta uh, discusión de, del proyecto. Y también me gustaría comentar que vamos a proveer el PDF de esta presentación después, entonces, porque hay, hay, hay de, muchos detalles aquí, pero si sí tienes... Por, si ustedes tienen un interés en explorando con más detalle lo, las láminas, podemos proveer y también tenemos un sitio del web que uh, vamos a compartir en el fin de este evento. Pero muchas gracias a uh, Christopher para su presentación. Uh, para la próxima, es un gusto tener la presencia de, de MINAM en nuestro evento. Uh, entonces, uh, so, uh, es un gusto introducir a uh, Berioska Kispi. Uh, ella va a presentar uh, información sobre el contexto de Perú. Y um, entonces, uh, por favor, adelante, um, Berioska. Muchas gracias, Lorin. Eh, si me pueden habilitar, por favor, la, eh, la opción de compartir pantalla. Muchas gracias. Muy buenos días eh, con todas y todos, buenas tardes para los que no, no están en, en, esta misma, en este mismo uso horario. Vamos a esperar que me habiliten eh, la opción de compartir. Eh, Entre tanto, eh, lo que están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Me confirman también que me pueden escuchar? ¿Bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a mostrar un poco la, la de cómo Perú viene haciendo ¿no? sus eh, reportes de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. En realidad es una presentación del Ministerio del Ambiente, pero como van a ver a lo largo de, de la presentación hay muchos actores que, que confluyen en este esfuerzo. En principio nosotros tenemos una ley y un reglamento de la ley marco sobre cambio climático y en nuestra ley, en, perdón, en el reglamento, en el título 5 del reglamento se habla del monitoreo de las medidas de adaptación y mitigación. ¿no? Como lo ha mencionado Cristina en su presentación, bajo el acuerdo, de ya bajo el paquete de Katowice para, para, eh, para la transparencia, todos los países tienen que hacer el seguimiento ¿no? y monitoreo tanto de la adaptación como la mitigación y el apoyo. Eh, bajo este título del reglamento nosotros tratamos de dar respuesta a este mandato del eh, de, del acuerdo de París, ¿no? Y creamos nuestro nuestro sistema para el monitoreo de las medidas de adaptación, mitigación y también del financiamiento, ¿no? El, el apoyo traducido principalmente en financiamiento, que se llama SIMON. Este sistema tiene por finalidad hacer este seguimiento eh, y reportar el nivel de avance de las, tanto de las medidas de adaptación como de mitigación y, y cuál es el apoyo, sobre todo el requerido y el necesitado. ¿no? Entonces, eh, luego en el artículo 37 de nuestro reglamento ya habla ¿no? un poco más sobre el MRB ¿no? y en qué consiste este MRB. Es el conjunto de todas las acciones que nos van a orientar a hacer un monitoreo periódico de las emisiones y reducciones, bueno, remociones de gases de efecto invernadero. Y también aclara este artículo que este, este monitoreo también está sujeto a revisión. Como lo ha mencionado Cristina, no hay, un, hay una revisión técnica por parte de los expertos en el marco de la convención. Finalmente, bueno, es un poquito más grande, tiene 40 uh, artículos es, eh, esta parte, ¿no? pero en el artículo 38 nos habla sobre los principios de este MRB. Y como ustedes pueden ver, estos principios del MRB están en coherencia con las, este, con las buenas prácticas, las directrices y los principios del IPCC y del Acuerdo de París, donde nos hablan de la transparencia, la exactitud, la exhaustividad, la comparabilidad y la coherencia, pero además nosotros le agregamos ¿no? a estos principios que también nos permite evitar la doble contabilidad y nos permite mencionar sobre la pertinencia. Esta pertinencia es un poco más orientada a entender ¿no? eh, las circunstancias nacionales. ¿no? Siempre se va a, a buscar la mejor información disponible considerando las circunstancias nacionales, es lo que nos menciona este principio de la pertinencia. ¿no? Eh, solamente para hacer un breve eh, escalamiento, ¿cuáles son los, los componentes de este, de este sistema? ¿no? Primero tenemos el seguimiento de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero, es decir, el seguimiento de la mitigación, aquí el objetivo es fortalecer la acción tanto nacional, regional eh, y local, para el cumplimiento de la NDC, de manera que se pueda acceder tanto a pagos por resultados como a otros mecanismos bajo enfoques cooperativos. Ahí estamos hablando del artículo 6 del Acuerdo de París. ¿no? Aquí nos permite hacer un seguimiento, ¿no? un monitoreo periódico de la información tanto de las emisiones como de las remociones y de la reducción de las emisiones e incremento de las remociones de gases de efecto invernadero, ¿no? Nuevamente hablamos de los principios, en el caso del monitoreo de las medidas de adaptación, ¿no? Son todas las acciones que nos van a permitir hacer el, el seguimiento de cómo se están implementando las medidas de adaptación y cómo se están implementando sus condiciones habilitantes, ¿No? Eh, como todo sistema está sujeto a una mejora continua, para este, esta mejora continua en el caso de adaptación, el Ministerio del Ambiente va a proveer ¿no? diferentes lineamientos y procedimientos. En el caso del apoyo, ¿no? el apoyo es en el Acuerdo de París, pero en el caso de Perú es un poco más sobre el financiamiento, tanto para las medidas de adaptación eh, y mitigación, lo que nos va a permitir esta parte es hacer el seguimiento de los flujos, tanto de los recursos públicos, es decir, los recursos internos, un momentito, los recursos privados y los fondos climáticos internacionales, ¿no? lo que venga por cooperación internacional que contribuyen a la implementación de las medidas, tanto de adaptación como mitigación. Esto se hace principalmente también en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas ¿no? y con la Agencia de Cooperación Internacional, que es la AFSI. ¿no? Entonces, de esta manera se trata de construir un, un, un sistema completo. ¿no? Este es un esquema del Simón. está un poco más con énfasis en las medidas de adaptación y mitigación ¿No? Aquí ten, por un lado tenemos como todos los usuarios ¿no? que producen información, como podemos ver hay entidades públicas, todos los sectores de gobierno, cada uno de los sectores tiene, son implementadores de las medidas, también producen sus propios inventarios de gases de efecto invernadero, ¿no? aquí estamos hablando por ejemplo del eh, Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Estamos hablando del Ministerio de Energía y Minas, todo, cada uno de los sectores de gobierno produce una información. Igualmente tenemos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, el sector privado y la cooperación. ¿no? Esta parte, eh, sobre todo la cooperación, es para la parte de apoyo. ¿no? Entonces, estas son como las... Eh, las, eh, los datos de entrada, estos datos de entrada sirven para hacer este seguimiento, no, tanto de la adaptación está por arriba, como podemos ver hay una eh, está en proceso de construirse una herramienta eh, para el monitoreo de, de la adaptación, no, es es una herramienta de monitoreo y evaluación, no, y por el otro lado de las medidas de mitigación en el caso de las medidas de mitigación, son cuatro herramientas. ¿no? La primera herramienta es el infocarbono. A través del infocarbono se reportan los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Luego tenemos la herramienta dos, que es el registro nacional de medidas de mitigación. ¿no? A través de este registro, se va a hacer el, el seguimiento de cuántas son las unidades de reducción de emisiones que se están produciendo, pero también cuántas unidades de reducción de emisiones se van a lograr transferir internacionalmente, ¿no? Es decir, que sirve para el seguimiento de la NDC, pero también sigue, sirve para el seguimiento ¿no? de las transferencias. ¿no? En el caso de la herramienta 3, que es la huella de carbono, a través de la huella de carbono se, se pueden ver ¿no? todas las acciones que implementa, sobre todo el sector privado. ¿no? La huella de carbono es una huella que mide la parte de cómo se reducen las emisiones a nivel organizacional. ¿no? Y tenemos la herramienta 4, que es, que es la línea de base nacional de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. Para el caso solamente del sector uso de suelo, que ya vamos a ir transitando poco a poco porque este es el marco general, ¿no? esta línea base es eh, correspondiente al nivel de referencia de emisiones eh, forestales, el cual vamos a ver más adelante. ¿no? Estas herramientas producen diferentes reportes que sirven de dato a los diferentes usuarios ¿no? y público objetivo. De estas herramientas ¿no? una buena parte todavía está en construcción, pero el que ya tiene muchos, muchos años de funcionamiento es por ejemplo el infocarbono. ¿no? En el infocarbono nosotros ya tenemos eh, los reportes nacionales de gases de efecto invernadero, están también los reportes sectoriales desde el año 2005, ¿no? desde el año 2000. Perdón, desde el año 2000, y ahí van a ver toda la serie temporal hasta el 2016. ¿no? Eh, otro que ya está en funcionamiento es la Huella de Carbono Perú. ¿no? Ya eh, tenemos más de 150 organizaciones inscritas en nuestra huella de carbono. Uno que está eh, pendiente de ser eh, como ya legalmente instalados el registro nacional de medidas de mitigación, ¿no? Estas son las, las herramientas que tenemos para el MRV de las emisiones, remociones, reducción de emisiones e incremento de las remociones de gases de efecto invernadero, ¿no? Incluye también los reportes ante la Convención Marco de las Naciones Unidas que nos ha mencionado muy bien Cristina, ¿no? Los BTR, ¿no? Ahorita mismo nosotros todavía estamos haciendo nuestros BUR pero también en el caso del sector uso de suelo, es el anexo técnico red, por ejemplo. ¿no? Entonces ya vamos un poquito más transitando ya al, al sector uso de la tierra, ¿no? eh, de acuerdo a las disposiciones, de, de, ya estas las disposiciones para red, ¿no? De, de los cuatro pilares de red, uno de ellos es el Sistema Nacional de Monitoreo de, de, de los Bosques. ¿no? Este Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques, eh, el pilar red al que se refiere, ¿no? incluye como tres componentes principales. ¿no? Un sistema satelital de monitoreo terrestre, un inventario nacional forestal, y el inventario de gases de efecto invernadero ¿no? Son tres componentes los que tiene este Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques eh, como el pilar de red, ¿no? que nos permite el Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre. Nos va a permitir estimar los datos de actividad. Actualmente, esta parte está siendo cubierta por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación de del cambio climático, ¿no? Es el Programa Nacional de Conservación de Bosques, eh, produce, ¿no? Los datos de deforestación y por ende los datos de actividad. Aunque van a ver que ya hay algunas este, mejoras, como siempre pide la convención, que haya mejoras. En el caso de la estimación de los factores de emisión, aquí hay un error. Quien hace esto es el eh, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, es el ser por el que conduce el inventario nacional forestal y produce la información eh, para la estimación de los factores de emisión y el inventario de gases de efecto invernadero, ¿no? que son las estimaciones de las emisiones y remociones, con la información de los dos anteriores, los produce la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación. ¿no? Eh, esto está como relatado también en nuestro reglamento de la Ley Marcos sobre Cambio Climático, en la disposición complementaria 11. ¿Qué arreglos institucionales tenemos? No? Eh, como, como ya había mencionado, ¿no? tenemos un módulo dentro del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, este módulo es el módulo de monitoreo de la cobertura forestal. Este módulo, ¿no? eh, como todos los módulos del SNIPS, están bajo la tutela del CERFOR. En el caso del módulo de cobertura forestal, está encargado al Programa Nacional de Conservación de Bosques, que se encarga de la producción de los datos de actividad. La información de estos datos de actividad se encuentra en el GeoCERFOR y también en el GeoBosque. ¿no? Por otro lado, tenemos el Inventario Nacional Forestal. Eh, nuevamente, este inventario es conducido por el CERFOR, ¿no? es tutelado por el CERFOR, también es uno de los módulos del Sistema Nacional de Información eh, Forestal y de Fauna Silvestre. ¿no? Este inventario produce los factores de emisión y genera también otros reportes para todos los usos forestales porque igualmente produce la información eh, sobre eh, las, lo, el potencial maderable y otra información relevante para la gestión forestal. ¿no? Luego, eh, este, a través de las disposiciones complementarias del Infocarbono se instaló ¿no? un grupo eh, de soporte técnico o un grupo de asesoría técnica que está conformado por la Dirección de Cambio Climático, el Programa Nacional de Conservación de Bosques y el CERFOR. Este grupo de soporte técnico es el que se encarga de producir los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, pero también eh, generar ¿no? la información que va a servir de base para el nivel de referencia de emisiones forestales. ¿no? Uh, obviamente, no se puede hacer sin una asesoría técnica de otros socios estratégicos. Aquí hemos tenido ¿no? el valioso apoyo tanto de la FAO, del PNUD, de Silva Carbon y otras instituciones que han ayudado a, a consolidar e ir mejorando este, eh, este, este componente del sistema. ¿no? ¿Cuáles son los principios que han orientado? Y ahora ya nos vamos a centrar un poquito más en el nivel de referencia de emisiones forestales. Eh, Perú ha enviado una versión de su nivel de, fe, de, de referencia en febrero de este año, ¿no? en el cual ya pasamos ¿no? de una metodología wall-to-wall -wall a una metodología eh, basada en el muestreo que de hecho ya reduce las incertidumbres, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los principios que orinan este desarrollo? En lugar, y como siempre, está la transición, ¿no? suficiente, una visión clara de cuáles son las metodologías, los supuestos aplicables. Eh, me parece que mi conexión está inestable. Por un momento voy a eh, desconectar el este video, me voy a culpar. Eh, también la exhaustividad, ¿no? Es que se incluyen todos los reservorios, gases y actividades, ¿no? No se excluye ningún reservorio o actividad que sea significativa. La coherencia, que es uno de los principios eh, más importantes, es que exista eh, la misma metodología, los mismos supuestos y los datos para el año base y todos los años subsiguientes. ¿no? Cuando hay un cambio metodológico, siempre se tienen que hacer los eh, recálculos que corresponden. La exactitud, mediante el cual evitamos ¿no? que exista una sobre o subestimación de las emisiones y remociones, y sobre todo que se puedan identificar y corregir las incertidumbres en la medida de lo posible. Y bajo esta migración que hemos hecho de la metodología wall to wall a una metodología basada en muestreo, ya se, se reduce en un buen porcentaje estas incertidumbres. Otro factor que ha sido importante es que ha habido una coordinación estrecha entre los equipos que trabajan el nivel de referencia con los equipos que trabajan el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. ¿no? De esta manera eh, también se trata de, eh, de responder ¿no? a las solicitudes de, de la convención en las cuales eh, se solicita que exista coherencia entre los reportes. Este es un poco eh, para que podamos ver, hay mucha gente detrás de, de la información, tanto de datos de actividad como de los factores de emisión. ¿no? Aquí hemos colocado algunos de los, de los logos, de los actores que, que han estado detrás de un gran equipo. Es un equipo de cerca de 16 personas que se encarga de hacer estas estimaciones. Y que eh, se encargan de hacer cada uno, ya sea de los datos de actividad como de los factores de emisión. ¿no? Eh, como les había mencionado, nosotros hemos migrado ¿no? de esta metodología wall-to-wall -wall a una metodología de muestreo. Así se han definido que cerca de 30 y, un poquito más de 38.000 parcelas, ¿no? Estas parcelas, como pueden ver en esta parte, hay una forma de hacer suma. Este, estas parcelas, cada una tiene una cantidad de puntos a ser analizados cada año no, con eh, información de alta resolución, eh, llegando a sumar eh, más de 900.000 puntos que se han analizado a lo largo de toda la serie temporal, ¿no? desde el 2010 hasta el eh, 2019. En el caso de los factores de emisión, ¿no? eh, se ha combinado la información que viene del Inventario Nacional Forestal, ¿no? que lo produce CERFOR, más la información que que produce forest plots, ¿no? ahí hemos recibido la autorización para la utilización de un grupo de parcelas importantes, no también hemos tenido la colaboración de la Universidad de San Andrés y de CIFOR que específicamente para la parte de Turberas ha producido esta, la información relevante, no partiendo de eh, información base ya existente como por ejemplo de la mayoría de nosotros conocen ¿no? los, los mapas de Carnegie que han servido como base para también producir esta información. Se han incluido otros depósitos de biomasa además de la biomasa viva que ya se incluía desde, desde los reportes anteriores, se ha incluido eh, la, la necromasa o los árboles muertos y los tocones se ha incluido lianas, por ejemplo, que antes no se incluían en nuestros reportes, ¿no? Eh, y se ha incluido la variable de estrés ambiental, ¿no? Para poder entender un poquito más qué es lo que está pasando con la biomasa, ¿no? De manera que se va mejorando la precisión y la exactitud de la información. ¿Qué hemos logrado? No? Eh, lo primero que eh, siempre quiero resaltar que son eh, equipos técnicos que están detrás. ¿no? Hemos tenido en total como cuatro equipos técnicos, ¿no? dos dedicados a, eh, a datos de actividad, eh, otros a factores de emisión, un equipo que estaba bien dedicado un poco más al, al tema ya de las emisiones, que es la combinación de los datos de actividad con los factores de emisión, y un equipo más chiquito, pero no por eso eh, menos importante, que estaba dedicado al carbono de suelo en las turberas. Y aún así, de esa información, sobre todo de, de carbono de suelo, todavía es exploratoria. ¿no? Entonces, han sido cuatro equipos técnicos Hemos, eh, se tiene un proyecto en línea que muy pronto ya va a ser accesible a todo el mundo, ahorita todavía es accesible a determinados usuarios del país que, que ya están manejando esta información, ¿no? Eh, que está eh, inscrita ¿no? o que está disponible en la plataforma de Coler. Online, que es la plataforma de la FAO, ¿no? y aquí se encuentra todo el repositorio de tanto de las imágenes satelitales como la construcción del eh, proyecto para el nivel de referencia. También se ha logrado una evaluación, todavía es una evaluación eh, es, es exploratoria sobre la vegetación secundaria. ¿no? Eh, nos ha permitido hacer una caracterización de la vegetación secundaria en la Amazonía desde el año 85 al 2016 y la estimación de los contenidos de carbono en diferentes clases, ahí sí hemos tenido un poquito más de limitaciones ¿no? en el caso de los datos de actividad se ha producido ¿no? esta información a través de eh, cerca de 40.000 parcelas y un millón de puntos. Se ha logrado capacitar en, en estos temas a cerca de 30 intérpretes. Eh, luego tenemos que hacer, y, y ya se está experimentando, ¿no? intensificar esta malla sistemática. ¿no? Nosotros tenemos la malla sistemática de, de los 40.000 puntos. Esta malla sistemática puede... En los casos que se ha requerido, todavía se ha intensificado un poquito más. ¿no? En el caso de degradación, también ya se tienen algunos datos, no de todos los drivers de degradación, eh, sobre todo la parte de incendios es la que tenemos más, más progreso. Eh, en el caso de los factores de emisión, se ha logrado ¿no? eh, cuantificar y mejorar eh, los, los errores en las estimaciones, ¿no? mejorar las estimaciones eh, del inventario nacional forestal y fauna silvestre, se ha podido incorporar una base de datos adicional que es la de Forest Plots y, este, y bueno, todo esto no ha sido posible si es que no existiera una alta coordinación interinstitucional eh, para este trabajo, pero también se ha logrado esta coordinación para reconocer la importancia de las turberas, ¿no? y que está ahí reflejado en nuestro nivel de referencia. ¿Qué retos y desafíos tenemos de cara a, a lo que tenemos eh, que reportar? ¿no? Primero, en relación a turberas, eh, los, los factores de emisión no siempre están disponibles. Es importante avanzar en la ¿no? Por ejemplo, si queremos eh, reportar... Eh, cómo está el seguimiento de nuestras NDC. Nosotros todavía tenemos la, eh, espacialmente explícito, toda la categoría solo bosques, ¿no? Y si tuviéramos que hablar de productos de madera recolectado, todavía no hay el, la, el detalle requerido, por ejemplo, para hacer el seguimiento de la medida de manejo forestal sostenible, ¿no? Es, es importante ir avanzando en la desagregación, ya sea por tipos de bosques, incluso tipos de plantaciones, ¿no? Nosotros solamente tenemos, eh, todo esto es eh, plantado, pero es importante ir viendo, ¿no? Cuántos, cuántas extensiones hay, ya sea de eucalipto, de pino o de otras especies, ¿no? Ya para, bueno, esto es un poco más todo a folu, ¿no? En el caso no hay información suficiente sobre el uso de fertilizantes, ¿no? Y, otras, y, y otra información que es importante ir desagregando, ¿no? Eh, hay que siempre minimizar los posibles riesgos de doble contabilidad, ¿no? Esto incluso de las, de las emisiones directas e indirectas de óxido nitroso es algo que se ha mencionado mucho ahora que se estaba hablando de los... Eh, de los eh, de los formatos tabulares comunes que van a empezar a regir a partir del 2024, ¿no? y la, eh, las emisiones por quema de biomasa también se han mostrado, ambos como probables fuentes de doble contabilidad. ¿no? Entonces hay que hacer supuestos robustos que permitan evitar esa doble contabilidad. Este, igualmente hay, hay otra variabilidad que puede eh, migrar de país a país y otro, eh, otro reto importante es cómo se reportan actividades o tipos de ecosistemas que son propios de los países, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para reportar sistemas agroforestales? Ahí estoy escuchando a mis amigos de, de ICRAB que siempre hablamos sobre cómo vamos a mejorar el reporte de sistemas agroforestales, ¿no? Estos son entre algunos de los retos que se tienen que ir abordando. Con esto termino, espero no haberme pasado el tiempo. Perioska, muchas gracias por, por toda esta información muy importante y uh, muy uh, esencial para nuestra conversación. Y muchas gracias también para su tiempo y preparando este, esta información para nosotros. Sí, y um, vamos, a, vamos a continuar aquí y, uh, y tenemos algunos uh, comentarios, pero uh, vamos a tener un poco tiempo en el fin de esta presentación. Um, pero para ahora, um, vamos a mudar al segundo parte de, del evento. Y um, este lámina está aquí, um, con una, una discusión muy corta sobre... Uh, las actividades de este proyecto en, en Perú. Porque, como uh, aprendimos de, de Christopher, uh, este, esta oportunidad de avanzar en este proyecto es, es parte de un proyecto más amplio. Uh, pero uh, estamos avanzando en, en algunas actividades aquí en, en el Perú, incluyendo uh, aquí podemos ver diferentes actividades, pero tenemos el, el taller nacional en dos, es en dos eventos. Hoy día tenemos este evento de presentaciones y tenemos también una, un taller más, uh, más pequeño uh, para más conversación con uh, los expertos nacionales. Tenemos dos líneas de investigación, el nivel comunitario y también el nivel de un análisis de emisiones. En, uh, al respecto del nivel comunitario, uh, te, estamos explorando uh, observaciones forestales, Uh, participación de comunidades, otras fuentes de datos, uh, medios de uh, subsistencia y uso de la tierra en comunidades participando en, en, uh, en actividades con uh, en, en forestal y inventario, y uso de tecnología. Uh, y también um, monitoreo casi en tiempo real. El, en, en la investigación uh, línea 2, este análisis de emisiones de uh, GEI, es uh, sobre los factores de emisiones para mejorar a la presentación de informes nacionales. Entonces, te, vamos a aprender más en las actividades en, en la, las siguientes presentaciones, uh, pero también me gustaría compartir que tenemos... Uh, otras actividades, por ejemplo, talleres regionales sobre monitoreo comunal y usos de datos en, en 2022. Uh, tenemos un plan de un estudio comparativo con Etiopía y Perú. Y finalmente, vamos a tener la oportunidad de compartir los resultados de las investigaciones en un taller nacional de síntesis. Eh, entonces, hoy día el plan es más como introducir los, las líneas, lo, los detalles de investigación, los investigadores y, y actores, y uh, tenemos un plan compartir los resultados en, en, uh, en dos años, más o menos. Entonces, tenemos uh, cinco presentaciones sobre uh, los detalles de este proyecto. Vamos a oír de Daniela Requena, de una canadita de doctorado de la Universidad de Wageningen uh, sobre biomasa y disturbios forestales. Después, el uh, uh, tema de uh, eh, factores de emisiones en uh, conversión de bosque eh, de Mariela López González. Tenemos investigación, percepciones y participación dentro de TDC en monitoreo de Rowan Kalman. Uh, y después, monitoreo Comunal, alertas, satélites y participación de Cristina Capello, una investiga investigadora de la Universidad de Wageningen. Y finalmente vamos a tener una revisión de los temas aquí. Y uh, tenemos un poco tiempo para uh, una o dos preguntas de, con Alonso Párez Ojeda, un, un consultor de la Universidad uh, de Wageningen. Entonces, uh, Daniela, por favor, uh, se puede avanzar con su presentación. Sí, claro. Muchas gracias, Loren. Uh, espero que todo el mundo pueda verme y escucharme. Uh, y buenos días. El día de hoy voy a compartir brevemente sobre el trabajo que venimos realizando en el laboratorio de asesoramiento remoto y SIG en la Universidad de Wageningen, dentro del proyecto TransMoney. Y esto va a ser con respecto a las mejoras de cuantificación en las reservas y sumideros de carbono en la Amazonía peruana. Uh, por favor, siguiente. Perfecto. Este, nuestro enfoque en Transmoni se centra a grandes rasgos uh, sobre la generación y mejora de información y conocimientos sobre dinámicas forestales y de uso de tierra y sus respectivas emisiones de gases de efecto invernadero. Para primero mejorar la medición, reporte y verificación en relación a proyectos RED y la contabilidad de gases de, de efecto invernadero, los cuales buscan informar políticas y actividades de mitigación al cambio climático, además de también fortalecer capacidades y participación de las partes interesadas relacionadas. Y bueno, en el caso de este workshop, esto viene a ser Perú, por lo cual en rasgos más específicos, eh, principalmente relacionados con el país de Perú, en esta presentación, y bueno, en general buscamos establecer colaboraciones a largo plazo con actores gubernamentales. Uh, tal es el caso del ejemplo que hoy día voy a hablar un poco acerca de nuestra colaboración con CERFOR, con el cual estamos combinando información de las parcelas del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre con nuevas técnicas de censuramiento remoto. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. A continuación voy a compartir dos investigaciones en curso y la primera gira en torno a la perturbación y recuperación de bosques en la Amazonía peruana. Uh, actualmente esta investigación no solamente se encuentra en colaboración con CERFOR, sino también con investigadores eh, tanto en ICRAF como en CIFOR. Uh, siguiente diapositiva, por favor. Um, el... Objetivo de este estudio es, uh, bueno, hay dos objetivos principales. El primero es evaluar el grado de perturbación y también recuperación forestal en la Amazonía peruana y también evaluar los efectos tanto de la intensidad de perturbación, así como el tiempo transcurrido desde la perturbación sobre la biomasa y diversidad arbórea o bueno, en este caso consideramos biodiversidad biodiver arbórea a lo largo de gradientes bioclimáticos y de accesibilidad. Para esto, uh, hemos realizado un análisis de series de tiempo uh, de índices derivados de imágenes satelitales para los sitios en los que se midieron las parcelas uh, del Inventario Nacional Forestal. Este análisis nos ha proporcionado información sobre los ciclos de perturbación y también de recuperación. Uh, siguiente diapositiva, por favor. Uh, actualmente estamos combinando esta información con los datos de parcelas del Inventario Nacional Forestal para analizar cómo la biomasa y la biodiversidad se ve influenciado tanto por la intensidad de la perturbación, así como el tiempo de la perturbación. Estos son resultados bien preliminares y adicionalmente también estamos evaluando cómo ambos factores se ven influenciados, uh, no solamente por las perturbaciones, sino también por factores climáticos, edáficos y de accesibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. El segundo estudio eh, eh, se encuentra liderado por Natalia Málaga y voy a intentar explicarlo acá uh, rápidamente. Y trata sobre la mejora de la precisión de estimaciones de biomasa en la Amazonía peruana. Siguiente, por favor. Dicho estudio busca uh, responder la pregunta de cómo afecta las estimaciones y principalmente sus respectivas precisiones la incorporación de mapas en las estrategias de muestreo con parcelas de campo. Para esto estamos contando con cuatro escenarios. El escenario A, o línea base, replica las estimaciones basadas solamente en las parcelas de alimentario nacional forestal. Para los otros tres escenarios, o sea, el escenario B, C y D, uh, se ha introducido, in, in, se ha introducido este, un mapa de biomasa de escala gruesa como un dato auxiliar en combinación con los datos de referencia del de Inventario Nacional Forestal. Mientras que para el escenario B se usa el producto de teledetección proporcionado en línea, este, formulado y calibrado solamente con información externa a nuestra área de interés, que es la Amazonía peruana, para los escenarios C y D, Primero se ajustó un modelo de regresión entre los datos de referencia de biomasa y los valores del mapa de biomasa para calibrar localmente el mapa de biomasa global antes de abordar las estimaciones. El último escenario D eh, tiene también eh, la contabilización de tres fuentes de incertidumbre eh, relacionadas con la integración de productos de observación de tierra con los datos de referencia del Inventario Nacional Forestal. Estos... este Uh, estas fuentes de incertidumbre son la variabilidad de la medición, la variabilidad de la geolocalización y finalmente también la variabilidad asociada con los datos de referencia cuando estos son de menor tamaño que las unidades de muestreo del producto de teledetección, en este caso el mapa global de biomasa. Siguiente diapositiva, por favor. Um, en esta diapositiva se puede observar algunos resultados preliminares y como podemos ver, Um, sin corregir uh, el error sistemático del mapa, y el mapa de biomasa, es decir, solamente el escenario B tien, y C y D, tiende a sobreestimar los valores de biomasa relacionados con los bosques en la Amazonía peruana. Uh, esto, también, esto nos revela que las estimaciones directamente utilizando solamente el mapa de biomasa no, sería, uh, no serían aconsejables. Y para todos los estratos podemos ver que el escenario C es el que nos da el menor error estándar. Esto significa que si el mapa se calibra localmente con los datos de referencia uh, nacionales uh, proveyentes del inventario nacional forestal, realmente eh, se puede mejorar la precisión de las estimaciones nacionales y subnacionales. Um, cuando lo comparamos al escenario D podemos ver que incluso cuando se tienen en cuenta las fuentes de incertidumbre que he mencionado en la diapositiva uh, anterior, la precisión que se obtiene uh, mediante el uso del mapa como información auxiliar en el escenario D es el más aconsejable. Siguiente, por favor. Um, y con estos resultados termina esta presentación. Ambas investigaciones siguen en curso. Solo queda extender un agradecimiento a nuestros colaboradores en CERFOR, uh, tanto por su apoyo en el manejo de información, también como en el diseño de los estudios. Y muchas gracias. Gracias, Daniela. Muchas, muchas gracias para esta información. Y ahora tenemos la oportunidad. Oír de, de Mariela López y, y colegas aquí de, de CIFOR y Wageningen sobre uh, el efecto de conversión de, de bosques. Entonces, por favor, Mariela. Gracias, muy buenos días. A continuación, voy a presentar dos investigaciones de CIFOR que están relacionadas al efecto de la conversión de bosques perturbados a cultivos de palma soltera. La primera está relacionada a los cambios en el stock de carbono y la segunda a los flujos de gases de efecto invernadero. Siguiente, por favor. Eh, bueno, como sabemos, la conversión de bosque a palma aceitera se ha extendido a lo largo, a lo largo de los trópicos, y es la fuente de grandes pérdidas de carbono eh, y grandes emisiones de gases de efecto invernadero, en particular emisiones de óxido nitroso que surgen de la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Hasta ahora los datos se han recopilado, sobre todo en el sudeste asiático, pero es muy poco el, lo, o son muy pocos los datos que hasta el momento se tiene en el resto del trópico como en el Perú. En esta primera investigación eh, fue desarrollada por CIFOR hace algunos años, liderada por mi colega Natalia Málaga. El área de estudio se enfocó en el distrito de Campo Verde, en la región de Ucayali, eh, específicamente en los caseríos de Nuevo San Pedro y Tupacamaro Limón. En esos caseríos se establecieron cuatro parcelas en los bosques remanentes y seis parcelas en cultivos de palma aceitera a modo de cronosecuencia, es decir, eh, tenían seis edades distintas desde el año 1 hasta el año 28. Esto con la finalidad de determinar esa evolución del stock de carbono para cada una de las parcelas evaluadas y finalmente eh, estimar en un promedio en el tiempo eh, durante toda una rotación de palma aceitera que es alrededor de 30 años. Siguiente, por favor. No voy a poder ahondar mucho en la investigación, pero quiero destacar dos resultados clave. En los bosques perturbados remanentes evaluados tenían stocks de carbono que eran significativos aún. En términos de biomasa aérea, si los comparamos con eh, en bosques primarios en literatura, eh, encontramos que mantienen el 60% del stock de carbono. Además, eh, si sumamos el reservorio ecosistémico de carbono en una plantación de palma aceitera durante sus 30 años de vida, llega a tener en promedio 78 megagramos de carbono por hectárea. Esto es aproximadamente la mitad de lo que se encuentra en los bosques remanentes que están adyacentes a plantaciones de palma aceitera. Entonces, quiero destacar que es importante. Es, si existiera algún cambio en los postes perturbados hacia plantaciones de palma, tendríamos una pérdida de hasta 45% del stock de carbono en esta transición, lo cual es un valor significativo y que debería ser tomado en cuenta en, dentro de las estrategias de mitigación. Siguiente, por favor. Esta segunda investigación está en curso, y tiene como objetivo principal cuantificar el efecto de la conversión de los bosques secundarios a las plantaciones de palma aceitera en los flujos de gases de efecto invernadero, así como también evaluar la magnitud del efecto de la aplicación de fertilizantes nitrogenados en parcelas de, plant de plantación de palma aceitera. Se realizó también en el Cacería de San Pedro, el bosque eh, tuvo una parcela de medición, mientras que la, eh, el cultivo de palma aceitera se ubicaron tres parcelas de experimentales. Eh, recibieron, estas parcelas de palma aceitera recibieron distintas dosis eh, nitrogenadas de urea. Eh, la primera sirvió de control y no recibió fertilizante. La segunda recibió solamente una dosis, que es la dosis estándar de, de fertilizante. Y la tercera recibió el doble de la segunda. Se tuvo en cuenta la variación espacial de los flujos, por lo que se tomaron muestras tanto del área cerca del árbol o palmera, según sea el caso, y el área lejana. En las parcelas de palma aceitera, el área cerca, cercana a la palmera coincidió con el área donde se aplicó el fertilizante. Los primeros resultados de la, de la comparación del uso de la tierra fuera del periodo de fertilización indican eh, que en cuanto al metano, en los tratamientos de palma aceitera se produjeron en promedio emisiones a diferencia de los bosques secundarios donde las tasas eh, medias indican una absorción de metano. Entonces, con, estos, con nuestros resultados, lo que queremos es demostrar la importancia de integrar las emisiones de óxido nitroso y de metano en los presupuestos de gases de efecto invernadero en las plantaciones de palma aceitera. Gracias, Gracias, muchas gracias, uh, muy, muy interesante y, um, y vamos ahora. Muchas gracias para, la, para toda esta información y um, aquí ahora uh, tenemos la, el contacto y uh, ahora vamos a mudar a Rowan Coleman de la Universidad del Estado de Michigan y con C4. Um, para una uh, presentación sobre el, el mecanismo TDC y participación de comunidades y coordinación de los datos. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Voy a presentar un resumen de, del trabajo de Bosques Más Gente. Somos un grupo de trabajo enfocado en la conservación forestal y gobernanza. Lauren Cooper y yo representamos la Universidad del Estado de Michigan, mientras Deborah Delgado y Cristina Miranda representan la Católica aquí en Perú, uh, y Ann Larson es nuestra asesora. Siguiente, por favor. Estamos investigando el mecanismo TDC, las transferencias directas condicionadas, parte de la, del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigación del Cambio Climático. Este programa ofrece incentivos económicos a comunidades nativas por su participación en conservación. Después de formar un convenio, comunidades reciben 10 soles por año por hectárea hasta cinco años, mientras reciben asistencia técnica para desarrollar actividades económicas compatibles con la conservación. Dentro del PNCB, monitoreo y transparencia son claves. Las comunidades tienen que entregar informes, monitorear sus bosques y responder cuando hay alertas de deforestación. El programa utiliza tecnologías nuevas y genera datos que pueden ser útiles también a muchos otros sectores. Presenta una buena oportunidad para investigar y mejorar las prácticas del monitoreo transparente en Perú. Siguiente, por favor. Nuestro plan de investigación empieza con un análisis de instituciones y sus conexiones. Enfocamos en actores estatales, ONGs y instituciones privadas trabajando en conservación. Nos preguntamos dónde existen oportunidades para alineación y colaboración. Con entrevistas y una encuesta buscamos comprender cómo hacer interrelaciones en las mismas regiones, identificar oportunidades y voluntad para coordinar debido de un enfoque común. Con ese fin, estamos compilando un base de datos utilizando shapefiles e información de diferentes fuentes. En la segunda fase nos enfocaremos en las comunidades para recibir beneficios de PDC. Las comunidades tienen que entregar informes sobre monitoreo de sus bosques y responder a solicitudes de información. Esta ha sido un área difícil para algunas y están perdiendo su incentivo. Buscamos comprender cómo se puede apoyar las comunidades hacia el cumplimiento y cuáles son los impactos sociales del monitoreo. En esa fase, elegimos ocho comunidades que representan diferentes contextos de participación uh, con el TDC. Investigamos sus prácticas del monitoreo, la, dis la distribución de beneficios y cargos e impactos sociales. En la tercera fase, hacemos un análisis de criterios para un monitoreo transparente, escalable y replicable esa etapa incluye un análisis de los hallazgos anteriores y vamos a trabajar en estrecha colaboración con el equipo de Minam para verificar la rentabilidad de cualquier nueva estrategia. Siguiente, por favor. Al fin, el estudio contribuye al mejoramiento del monitoreo transparente. Uh, al estudiar las conexiones interinstitucionales y diferentes usos de datos, identificaremos oportunidades para coordinar y compartir información. Y el enfoque en las comunidades incluye un análisis de los impactos sociales, participación y equidad con atención al género. Y también los resultados ayudan al PNCB a identificar cómo brindar un mejor apoyo a las comunidades para que cumplan con los requisitos. Siguiente. Muchas gracias. Gracias, Rowan, uh, para su información y hay contacto aquí. Y, uh, y finalmente vamos a tener una, nuestra última corta presentación sobre las actividades de Cristina y su trabajo con Wageningen en Minam eh, sobre monitoreo de bosques a partir de alertas satélites y participación comunitaria. Uh, por favor, Cristina. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días. Uh, yo les voy a contar algo sobre nuestro proyecto de monitoreo de bosques a partir de alertas satelitales y la participación comunitaria. Um, la siguiente, por favor. Entonces, en, um, el sistema de monitoreo, en, del monitoreo de monitoreo forestal interactivo en casi tiempo real en um, Perú es un sistema muy especial a nivel mundial. Entonces, en ese sistema existen dos fuentes de información. Primero, los sensores remotos, eh, que quiere decir esos alertas satelitales y el monitoreo forestal comunitario. Eh, toda esa información está está en juntado en una fuente abierta de web WebGS público Um, la siguiente, por favor. Um, bueno, las actividades dentro de este proyecto son primero un análisis del sistema existente basado en alertas de la teledetección enviadas por el PNCB a las comunidades y la ver verificación de campo por la parte de, de los vigilantes comunales. Um, el sistema de monitoreo interactivo um, es probado en comunidades en, donde los expertos locales están equipados con celulares y con aplicaciones para el monitoreo. Um, la última actividad es la capacitación y el fortalecimiento de capacidades de los comunitarios. Al final los resultados son que existen desafíos en el sistema, por ejemplo, la, en la recopilación de datos eh, que no es muy uniforme y eh, vimos que los dispositivos móviles, los celulares tienen un potencial muy significativo para mejorar el sistema de monitoreo. Um, eso quiere decir que puede facilitar la precisión, um, la transparencia, la centralización de los datos en, los, en, el, en el campo. Um, el monitoreo a base de alertas um, nos da mejores datos sobre el uso de la tierra y um, el, área de, el área perturbada y aumenta la tasa de respuestas en el monitoreo específico. Um, la siguiente, por favor. Um, esos son algunos de los resultados que, obten que hemos obtenido hasta ahora. Entonces, um, de esos dos tipos de monitoreo, el monitoreo de rutina, que es la mayor parte de, de los datos, um, que es el monitoreo periódico. Que, que hacen esos comi comités de vigilancia uh, unos cuatro meses por año. Y el monitoreo a base de alertas que, que son 5 uh, que es un monitoreo adicional como la respuesta a alertas tempranas que están mandado a las comunidades. Y aquí se ve que en, en algunos um, regiones, por ejemplo, en, en Junín, la mayoría es el monitoreo rutina, pero también hay este monitoreo de, eh, con, con celulares, Eso este es el, el uh, Mobile Alert Driven, es este el monitoreo a base de alertas, pero con celulares y con aplicaciones. Eh, la siguiente, por favor. Bueno, al final, nuestra, nuestras conclusiones son que Perú ya tiene un sistema de monitoreo bastante estructurado y detallado y es único a nivel mundial. Um, el, um, si el monitoreo a base de alertas es más detallado, más transparente y más congruente. Y además es muy importante entender la motivación y el interés de las comunidades que participen. Um, queremos saber por qué participen, qué, son, qué, es, qué es su motivación. Um, al final, una sensibilidad cultural y un respeto es muy importante para, para involucrar a los actores claves como los pueblos originarios o comunidades indígenas. Um, y los pasos siguientes que recomendamos a base de estos datos de, o de nuestra analización es um, que esos datos que, que será muy bien crear un sistema uniforme y transparente a base de celulares y la tecnología digital y usar aplicaciones en el monitoreo de los bosques. Y al final Creemos que es muy importante implementar pagos o incentivos o un pago competitivo para los vigilantes comunales porque es un trabajo muy importante y muy duro y consume mucho tiempo para ir al bosque y hacer todo su este trabajo y no tener otra fuente de ingreso. Uh, muchas gracias. Daniela, muchas gracias para este, eh, por uh, la presentación. Uh, y finalmente uh, vamos a tener una, uh, una revisión de las presentaciones y los temas de nuestro colega uh, Alonso Pérez. Y después tenemos un poco de tiempo para, para uh, preguntas. Entonces, uh, por favor, Alonso, uh, uh, avanza con, con este, este lámina. Ok, buenos días con todos y todas. Este, gracias por, por, la, por la asistencia. Y antes de pasar a las preguntas, a las, a las interrogantes, que seguramente hay varias, ya vemos que hay algunas en el chat. Eh, quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos, hemos escuchado hoy en día. ¿no? En la primera parte se ha conversado sobre el marco de transparencia mejorado, eh, Cristina, en su momento, ha hecho una revisión de lo que implica este marco este, como componente central para la credibilidad y el funcionamiento del Acuerdo de París eh, y cómo éste busca mejorar los actuales requisitos en la presentación de informes, de monitoreo, reporte y verificación. Christopher, en su momento, hizo un sobrevuelo de lo que es el monitoreo transparente y estos nueve elementos que son claves y que permiten mejorar el seguimiento de las emisiones de uso de la tierra y por ende, eh, evaluar mejor las acciones de mitigación. En ese sentido, creo yo también que es importante considerar estos elementos o características este, también como un ejercicio de autorreflexión y revisión de nuestros propios esfuerzos e iniciativas. Berioska, eh, en su momento, tenía una presentación interesante de cómo se viene haciendo desde el Estado, desde el MINAM, eh, el tema de los reportes de emisiones y, remis, y remociones a nivel país. Y en la segunda parte del evento hemos tenido ya un poco una introducción más al, al proyecto TransMoney, o de monitoreo transparente. Eh, Lauren nos ha hecho una síntesis de este proyecto, sus eh, líneas de investigación y las actividades. Daniela nos ha presentado el avance de dos investigaciones en curso relacionadas con las mejoras en las cuantificaciones de reservas y sumideros de carbono en la Amazonía peruana, y que y este tipo de investigaciones contribuyen este, necesariamente a la contabilidad de, de gases de efecto invernadero, así como a la generación de, de políticas y actividades de mitigación al cambio climático. Es importante también lo que resaltó eh, con respecto a la articulación que se viene dando entre entidades académicas y entidades estatales como es el caso de Serfort Mariela nos ha comentado sobre este estudio de caracterización de la estructura y composición florística de los stocks de carbono de bosques que están remanentes y, y, que, y son adyacentes a cultivos de palma eh, y su importancia al contar con stocks significativos de carbono ¿no? y, y, y con ende también el riesgo que se tiene de, de, de que sean perdidos producto de un cambio de uso. Eh, luego hemos, hemos tenido a Rowen, que nos ha presentado eh, un estudio que están haciendo con respecto al mecanismo de transferencias directas condicionadas, las TDCs, del Programa Nacional de Conservación de Bosques, desde un enfoque de monitoreo transparente y donde eh, lo que buscan es identificar cómo se puede apoyar mejor el cumplimiento de, de las comunidades entendiendo cuáles son sus necesidades, sus intereses en el monitoreo de bosques, además de un seguimiento a estos flujos y aplicaciones de los datos del monitoreo comunitario. Y finalmente Cristina eh, nos ha presentado resultados de este monitoreo de bosques a partir de alertas satelitales eh, y también de participación comunitaria, y donde es claro lo que resalta en esta complementariedad que hay entre estas dos fuentes de información, ¿no? la posibilidad también de tener un monitoreo más transparente, eh, más congruente, basado en el respeto, en el interés y en la participación de las propias comunidades. Entonces, eh, ese es un poco el resumen de lo que hemos escuchado hoy, hoy en día en estas presentaciones eh, magníficas. Eh, seguramente hay muchas dudas, muchas interrogantes, vemos algunas preguntas y para eso justamente voy a revisar las que están acá, tenemos algunas eh, y quisiera dar pase también a las eh, direcciones. Por favor, este día, ser muy concisos, muy precisos, a fin de que otros puedan eh, generar más preguntas y poder este, tener un diálogo más interactivo. En este caso hay una pregunta para Beriosca, donde eh, le preguntan si la incorporación de bosques secos y bosques andinos en el MRB están en función de lo propuesto por la estrategia al 2030 del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Adelante, Veriosca. Muchas gracias, Alonso, y muchas gracias a, a Luis. Me parece que es el que hizo la, la pregunta. Sí, Luis. Este, bueno, en realidad eh, es un como es una meta también del país ir incorporando tanto los bosques secos como los bosques andinos, ¿no? y eh, la incorporación de tanto de otros ecosistemas como de otras actividades porque o sea por ejemplo ahorita nosotros solamente monitoreamos eh, deforestación de la Amazonía no estamos avanzando un poco en degradación también de la zona amazónica pero es eh, es mm, eh, las eh, necesidades como de financiamiento son altos, ¿no? como les dije nuestro equipo así de 20 personas está dedicada a esto por ahora eh, vamos a terminar todavía la parte de degradación y eh, después vamos a pasar a, la, a bosques secos y andinos ¿no? en bosques secos sí hay un avance que ya se ha trabajado con, bajo la cooperación de Yaica, bajo el cual se ha hecho no un mapa base pero para el monitoreo no es suficiente un solo mapa base, sino como ya he mencionado, como una serie de tiempo. ¿no? Y en el caso de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, esta serie de tiempo tiene que venir desde el año 96, que es el primer año en que todos los países hemos, o oh, bueno, sobre todo Perú, ha enviado su primer inventario. Entonces, 96 y 20 años hacia atrás es lo que se tiene que reconstruir para efectos del, eh, del INGEI, pero también para efectos de ir incorporando como parte de, del monitoreo permanente. Y allí sí, eh, todavía por ahora, eh, la, el, el financiamiento es, es, es un poco escaso aún. Gracias. Muchas gracias, Beriosca. Eh, a continuación hay un par de preguntas para Mariela. La primera de ellas es cómo se diferencia el bosque perturbado del bosque secundario, según las investigaciones presentadas. Y la segunda es cómo se da el proceso de absorción de metano en bosque secundario. Adelante, Mariela. Eh, sí, eh, las eh, parcelas que fueron estudiadas fueron bosques eh, degradados. Según las imágenes satelitales, eh, los bosques estudiados no son bosques secundarios ya que no fueron eh, deforestados estos. En cuanto a la segunda pregunta, eh, los flujos de metano resultan de la producción y absorción eh, de metano simultánea que son realizados por distintos microorganismos. En general, el, los bosques que son no inundados son, una, eh, son sumideros de carbono, mientras eh, que el cambio de uso de la tierra lo que provoca es que eh, las comunidades microbianas, al igual que los entrantes de materia orgánica, cambian el sistema a una fuente de metano, con, se convierten en una fuente de metano. ¿no? Este es todo. Muchas gracias Mariela. Eh, tenemos también un comentario de, de Luis Albán resaltando la importancia de lo indicado sobre la necesidad de contar con incentivos, por ejemplo, para los pobladores que participan en los comités de vigilancia comunal vinculados al programa Bosques. Más allá de los incentivos comunales que se generan como la TDC. ¿no? Es, es, es notorio ¿no? el esfuerzo que hacen estas personas, estos vigilantes comunales, donde muchas veces tienen estas eh, actividades que es, salen de sus rutinas y... Eh, de alguna forma, la vigilancia comunal tendría que ser de compensada o que responda a esos intereses que se tiene como comunidad ¿no? no sé si tenemos alguna pregunta más de parte o Robert. Puedo, si quieres, puedo eh... hacer un comentario también. Uh, solo ah, quiero decir gracias. Adelante, sí, solo quiero decir gracias a Luis para ese comentario porque es muy importante y es algo que buscamos entender cómo se ven los beneficios en las comunidades. Uh, ¿Cuáles son sus propios intereses en monitoreo y los datos forestales? ¿Y qué beneficios son más allá que de los pagos que reciben? Por ejemplo, estamos interesados en los costos y beneficios relacionados a, a la situación social o administrativo, por ejemplo. Um, y además, ¿qué, ¿qué tipo de beneficios serían aptos y apropiados? Gracias. Gracias, este es Robin. Eh... No sé si hay alguna pregunta más, algún interrogante o comentario de la audiencia, por favor, es, es, eh, la, la, la, la ventana está abierta para que puedan hacerlo. Sí, pues Alonso, creo que uh, sí, quizás hay, hay algunos comentarios más, pero um, quizás uh, podemos, porque sí, hay, hay muy interesante uh, preguntas, pero quizás podemos... Uh, utilizar las preguntas a, a informar nuestras próximas etapas en, en la investigación y, y informar también cuando tenemos la oportunidad de compartir uh, los resultados el um, nivel nacional podemos uh, incluir uh, este tipo de información también está bien el lanzo sí, con eso yo podemos quizás podemos cerrar y finalizar perfecto, perfecto. adelante Laura Sí, perfecto. Gra Muchas gracias, Alonso, para, para la revisión de, de las temas uh, de las presentaciones hoy, hoy día. Y también gracias a, a, a todos los, los socios eh, eh, involucrados en este proyecto, incluyendo las diferentes organizaciones. Además, me gustaría decir gracias a, a CIFOR uh, y el equipo en Perú para su ayuda en organizando y uh, todos los detalles como traducción y, y la tecnología hoy día. Entonces, muchas gracias. Y también mi, mi equipo y los ponentes hoy día uh, y, y Minam de Imperiosca para, para su tiempo, uh, para su, sus contribuciones. Y finalmente, para todos los participantes y sus preguntas y, y su tiempo, vamos a, um, a aumentar nuestro sitio del web con el, a, a la grabación de hoy día. Y, y sí, eso es. Muchas gracias a, a todos por su tiempo y um, tenga un, un, buen, un buen día. Entonces, muchas gracias. Chao, colegas. Gracias. Gracias, Yoli. Sí, y Marjorie, gracias.